Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Pulido, soy neumóloga pediatra de la neumológica y hoy les queremos dar la bienvenida a nuestro en vivo de mitos y realidades de los cigarrillos electrónicos. Para quienes no conocen la Fundación Neumológica, nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la atención médica integral del paciente con enfermedad respiratoria y a la promoción de la salud. En mitos y realidades de los cigarrillos electrónicos estaremos hoy con el doctor Juan Pablo Rodríguez conmigo resolviendo todas las dudas que puedan tener acerca de este tema. Quiero darles la bienvenida a todos los pacientes de la Fundación Neumológica Colombiana y a toda la comunidad de Facebook que se conecta hoy en vivo y les agradezco muchísimo su participación. Por favor, cuéntenos de dónde vienen, si son nuestros pacientes, si son de otro país, de otro municipio, de otra ciudad. Eh, y vamos a esperar un ratico mientras nos conectamos más personas para que podamos disfrutar de este envío. Estoy viendo aquí que está Daniela Morales, que está Nani Francor, que está Andrea Soler, Sandra Patricia Gutiérrez. A todas de verdad les doy la bienvenida. Y estamos muy, muy, muy contentos de que nos puedan acompañar en esta tarde. La mamá de Samuel Herrera, un paciente del doctor Oscar Barón. Qué rico tener en nuestra comunidad madres y padres que estén tan interesados de saber este tema. Y también ojalá todo el mundo este es un tema de interés en general. Entonces estoy, estamos muy contentos de, de contar con ustedes el día de hoy. Cuando eh, vean en el chat un link, van a ver el link de encuesta y les pedimos por favor diligenciar esa encuesta de satisfacción que van a encontrar ahí en la descripción de este video. Y así vamos a saber su opinión, el tema que les interesa para que siempre los tengamos en cuenta en las próximas transmisiones en vivo. Muy bien. Vamos a esperar un minutico más antes de, de, de, de empezar. ¿Alguno es, es paciente de la fundación? María Teresa, qué buena tu mensaje, me alegra muchísimo. Por supuesto que estamos siempre muy preocupados y atentos de todo lo que les podemos informar y de la salud respiratoria de todos nuestros pacientes y de nuestra comunidad de Facebook también. Es muy importante hacer esta recomendación legal.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 deben continuar con la fórmula prescrita por su médico y en caso de tener dudas frente a síntomas o tratamiento farmacológico, por favor contactarse con su EPS para solicitar una cita médica. También veo a la mamá de Ángela Cortés, que es paciente también de, la, de acá de la Fundación. Qué, qué bueno, qué rico tenerlos a todos. Entonces, ya que nos hemos saludado, quiero darle la bienvenida al doctor Juan Pablo Rodríguez, quien es el jefe del programa de Expumaire acá de la neumológica. Hola, Juan Pablo. Ay, no te escucho, ¿seré yo? ¿Sí? ¿Puedes hablar otra vez? Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? <risa> ya bueno, eh, No, muy, o, o sea, muy bien estar aquí, con eh, nuevamente los saludos, yo soy Juan Pablo Rodríguez, eh, neumólogo de la Fundación, como lo ha dicho Sara, pues, llevo a cargo el programa de cesación de cigarrillo, y aparte de cesación de cigarrillo, también es cesación de vapeo. Entonces, es una cuestión nueva eh, a la cual estamos intentando adaptarnos e intentar a todos esos adolescentes y adultos jóvenes poderlos llevar hacia la deshabituación del vapeo o al no consumo. Entonces, eh, el día de hoy la, la idea es desarrollar varios ítems eh, en cuanto a, a, a, a en, digamos, como las preguntas lo más frecuente que, que tenemos, tanto en la consulta médica como, como, como en las... Como, en, digamos, como las dudas que surgen a, a raíz de este tema que cada vez pues coge más fuerza a nivel global y pues también a nivel nacional eh, yo creo que empezamos pues la idea es comenzar hablando no, no sé si eh, seguimos o esperamos que más gente se conecte yo creo que podemos empezar ya, ya tenemos ahí público perfecto <ríe> Con nosotros. entonces pues saludo a todos los eh, seguidores de la comunidad de Facebook que están hoy con nosotros aquí en, en, en, este, en este webinar de Facebook para hablar de mitos y realidades de los cigarrillos electrónicos. Entonces, eh, lo primero que hay que saber pues, es que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Eh, estos sistemas, pues, son, digamos, se ha, se ha denominado este, este nombre de sistema, ya que son una gran diversidad de dispositivos. Y esa gran diversidad de dispositivos hace que sea mucho más complejo, de un modo otro, poderlos, digamos, cualificar y cuantificar. Eh, en los cigarrillos electrónicos probablemente aparecen desde hace ya casi eh, dos décadas, inicialmente en Asia, es donde empiezan el uso de estos productos. Son productos, como se los llaman electrónicos, que constan de una batería. Eh, constan de una batería un, un cargador eh, y, un, y un dispositivo que permite que al, al individuo vapear o consumirlo pues produce vapor de humo y este vapor de humo aparte de eso tiene una gran cantidad de sustancias en unos cargadores, digamos en, en los dispositivos de primera generación o los que se conocían hace mucho tiempo a lo que hay ahora, pero igual básicamente el mecanismo sigue siendo el mismo estos dispositivos no solamente contienen nicotina, eh, anteriormente eran solamente vapor de agua u otros líquidos, ahora contienen nicotina la gran mayoría, lo cual es una preocupación porque produce adicción. Estamos viendo consumo en nuestros adolescentes y en nuestros adultos jóvenes bastante importante con cifras que superan el 20% del consumo, eso lo cual preocupa y alarma. Estos dispositivos, entonces, como decíamos, aparte de utilizar la sustancia de la nicotina que produce adicción, también tiene una serie de sustancias que eh, se consideran cancerígenas o deleterias para la salud. El tema del propilín, glicol, nitrosaminas y una gran cantidad de sustancias que incluso algunas no se conocen y que estas sustancias pueden llegar a, a, a producir daño pulmonar no solamente a corto, sino a largo plazo. En, en, en hace ya antes de la pandemia eh, hubo una epidemia de esto en los Estados Unidos, eh, pues un daño pulmonar agudo, afectando casi a más de 2.000 eh, usuarios de, este, de estos dispositivos, eh, en, su, en su mayoría eh, adolescentes, eh, lo cual generó una gran alarma a nivel global. Y lo que pasaba es que estos dispositivos eh, contenían sustancias de vitamina D lo cual era esa sustancia al calentarla producía una coraza y un daño pulmonar agudo que llevaba al paciente a entrar en de cuidado intensivo. Entonces, como, como, está, como está aquí la diapositiva muy, muy bien puesta, son dispositivos que han cambiado en el tiempo, que básicamente el mecanismo es el mismo, que existen una gran variedad de dispositivos, desde los convencionales hasta los actuales o los llamados Joule, que parecerían unas USBs simplemente, y todos esos dispositivos al vapearlos y utilizarlos, aquí está por ejemplo el famoso Joule, ¿sí? eh, y estos, estos dispositivos pues pueden producir eh, daño pulmonar a corto y a largo plazo y enfermedad respiratoria a largo plazo, eso al día de hoy digamos no está muy claro, pero sí se ha visto que en donde se ha, se ha estudiado este tema, pues es mucho más propenso a que los adultos o a los adolescentes al inicio y con el, el transcurso de los años puedan desarrollar enfermedad pulmonar, o obstructiva crónica o asma. Y lo otro, y la otra preocupación que existe es el inicio de nuestros adolescentes eh, con el uso de estos dispositivos. Eh, ¿Qué pasa? Al iniciar, eh, eh, des, eh, no inician con el cigarrillo convencional, sino con estos dispositivos. Eh, de hecho, hay en, la, en, las, en trabajos que se han hecho previamente o estudios que miran todas estas circunstancias, se ha visto que hay un porcentaje muy alto de usuarios adolescentes y, ad, y adultos jóvenes que nunca habían utilizado ningún dispositivo y inician con el cigarrillo electrónico. Por ende, lo consideramos una puerta de entrada al, a la adicción al cigarrillo. Por eso es ya doble preocupación, porque no es simplemente el inicio como tal, Sí, el, el, el permanecer y, y desarrollar la enfermedad, sino la puerta de entrada a, a la acción al cigarrillo electrónico y al cigarrillo convencional. Eh, dentro dentro de, de, de, de lo que hablábamos del daño pulmonar agudo, entonces el daño pulmonar agudo pues, se produce por esa inhalación de sustancias y muchas veces eh, pueden producir neumonías severas y el paciente terminar en, en la unidad cointensiva. Estos dispositivos son muy diversos, por eso es que ha sido tan, tan, tan difícil regularlos y son diversos tanto en los componentes como en los niveles de nicotina como en, los, en, en, en, en, en, en, en la estructura del dispositivo como tal. Entonces hoy por hoy en nuestro país se encuentran prohibidos, no, no es un tratamiento para dejar de fumar, el pasarse al vapeo no es la solución. Eh, no es menos dañino, eso, eso digamos que eh, hay, hay, hay que tenerlo claro, eh, eh, no es menos dañino y puede ser más es contraproducente el usar estos dispositivos y por ende llevar a la aparición de síntomas a corto, a mediano o a largo plazo. Eh, lo otro, eh, el, el daño pulmonar agudo también hay que ver que no solamente puede ser eh, al, al, al fumador que consume cigarrillo electrónico, también se ha visto o se sabe que probablemente el que esté expuesto a este tipo de dispositivos, o sea, los, los, en este caso, si el padre fuma o apea y el hijo está presente, pues le está produciendo esa inhalación, puede producirle una respuesta inflamatoria en su, en su sistema respiratorio, el cual puede llevarle a que empeore, a que tenga más riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. Eso por un lado. Y ahí por el otro es que sí se ha visto que, los hijos de padres que fuman, pues tienen una probabilidad mucho más alta de ser fumadores en su, en, su adulto, en su adolescencia o cuando sean adultos jóvenes. Por ende, también se habla de que tengan, no solamente que haya eh, eh, afectación para el que lo consume, sino también para el que está alrededor de él. Nuestros adolescentes desafortunadamente están en una, en una, una época muy susceptibles al, al inicio de este tipo de sustancias, por eso es que los padres deben estar pues muy pendientes y no solamente es una cuestión de los padres, es una cuestión de las instituciones, de los colegios, de las universidades, promoviendo campañas acerca de conocer estos dispositivos eh, y saber que son dañinos y son deleterios para la salud. Y al, al ser susceptibles también eso, muchas veces el uso de estos dispositivos puede afectar en su rendimiento, tanto en, en su colegio como en su universidad y también puede ser la puerta de entrada al uso y abuso de otro tipo de sustancias. Entonces, por eso es importante y nosotros como Neumológica promovemos mucho, la, haciendo estas actividades, es promover promoción y prevención y lograr conocer que el problema está ahí, que los dispositivos están ahí, que, que aunque la legislación vaya un poco lenta, debemos tomar cartas en el asunto y debemos eh, saber que estos dispositivos, pues de momento no son de uso, ni de uso, ni deben ser ni de uso ni de abuso y es, deben estar prohibidos, tanto para, nos, para todo en general, pero previamente en los grupos donde más se ha visto que son susceptibles, que son nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Otra cosa importante son los productos de tabaco calentado, el llamado Icus o ICUS. un producto que, digamos, a, a una, de las, una de las tabacaleras ha, eh, ha promovido como un producto de daño mínimo, lo cual no es cierto, ya que en, en, en todo eso que ellos sustentan, nunca se logró demostrar que eso no produce ningún tipo de daño respiratorio. Son, es, un, es un producto diferente, funciona, el funcionamiento es muy similar, no produce vapor de humo, produce calentamiento del tabaco, del cigas del, del tabaco y eso produce una liberación de, de partículas o, o, o micropartículas que al ser inhaladas, pues, produ, pueden producir daño pulmonar y no solamente daño pulmonar agudo, sino también daño pulmonar a, en fase crónica. Y lo otro es que lo que hemos visto es que los, los, las, los, los pacientes o las personas que se pasan a este tipo de dispositivos, pues tienen mucho más riesgo de seguir consumiendo cigarrillo convencional, además del producto de tabaco calentado o ahí. Eh, por ende, nosotros no recomendamos ese tipo de productos. No, no deben utilizarse para dejar de fumar ningún tipo de, ningún tipo de dispositivo de vapeo o de consumo de de cigarrillo electrónico debe utilizarse para dejar de fumar. Eh, eh, debemos intentar promover eh, a hoy al día de hoy creemos que una de esta esta es puede ser una de las vías para que nuestros adolescentes y adultos jóvenes se concienticen de no usar este tipo de dispositivos. Es importante si los padres que están conectados y conocen o saben de algún de un hijo o algún familiar que tenga conocer qué tipo de dispositivo está utilizando. Cuál es la cantidad que utiliza y, por ende, si lo si lo usa, intentar buscar una solución. Hoy por hoy tenemos los programas de, de prevención y prevención en los programas de cesación. Tenemos varias estrategias, tanto de, desde el punto de vista farmacológico como no farmacológico, para abordar esta problemática. Eh, y lo otro eh, y finalmente es comentarles que eh, existen hoy eh, aplicaciones existen páginas web existen aplicaciones en, en, en, en iphone en en, I, en iOS, o, o en iOS o, o google play que pueden descargarse que pueden utilizarse para los que son amigos a la tecnología y son eh, aplicaciones que vienen con eh, temas eh, de, desarrollados por profesionales que se dedican a esto entonces no es esto no se es, llama porque muchas veces Nuestros adolescentes tienen la susceptibilidad del tema de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, del Instagram, pero las podemos, la idea es convocar a que, a que este, usar estas plataformas de informático, de tecnología, donde las tienen mucho más a mano, eh, donde pueden ser una estrategia para que nuestros adolescentes y adultos jóvenes no inicien el vapeo o no continúen el vapeo, y donde pueden ayudar incluso a cuando ya lo tienen, establecer como un programa un planning para poderlo deshabituar del cigarrillo electrónico lo cual es nuestra misión como programa de cesación entonces aquí estoy pues podemos yo sé que podemos las preguntas son para el final pero aquí hay una pregunta que dice que crees que el cigarrillo electrónico es una alternativa para dejar de fumar entonces pues lo que hablábamos no no no es una alternativa eh, y lo por hoy, hoy no se recomienda, no, no, no, no la recomendamos para dejar de fumar, y, y lo que recomendamos son los programas de cesación, los programas de promoción y prevención, y siempre lo más importante es acercarse al profesional, ¿no? yo creo que en, en esta y en cualquier circunstancia de sanidad, de sanidad o de salud, siempre lo más importante es ir al profesional, ir al profesional de salud, eh, eh, preguntarle a dónde tienen el conocimiento para que así haya, haga el adecuado direccionamiento, nosotros en nuestro programa nos dedicamos a adultos, pero con, con la enorme colaboración de Sara, estamos intentando abrir el, el tema de promoción y prevención a los adolescentes y, y, y poder en, entrar en, en eso que es una misión bastante importante, sobre todo por la alta prevalencia que cada vez va en aumento del uso de vapeadores o cigarrillo electrónicos en la comunidad adolescente. Bueno, yo, yo quisiera pues digamos hacer como un, un mini resumen para todos los papás y también si hay algún adolescente conectado que sería maravilloso. Entonces primero pues derrumbar algunos mitos que son muy comunes y que escucho yo de la voz de los adolescentes cuando hablamos un poquito de este tema. Y lo primero es que lo ha dicho ya el doctor Juan Pablo, pero para que nos quede supremamente claro, es que cuando se vapea, se usan cigarrillos electrónicos, nos está vapeando agua con sabores. Y esto es súper importante, es una sustancia que contiene aceites y que contiene muchísimos componentes que además son sometidos por la gran variedad de dispositivos a diferentes temperaturas y a diferente duración. Y eso hace que para nosotros sea muy difícil conocer las consecuencias en particular de cada persona. Y ahí está la importancia de lo que les decía el doctor Juan Pablo, de conocer si conocen a alguna persona que va a exactamente el dispositivo que utiliza, cómo utiliza, qué tipo de, de jugo o, o líquido utiliza para, para inhalar. Y cuando es, hablamos de productos de tabaco calentado, pues que también lo mencionó otro, creo, Juan Pablo, el AICUS, pues muy importantísimo también que nos quede clarísimo que el hecho de que no esté sometido a combustión no quiere decir que no vaya a tener los efectos deleterios de la salud, que sabemos que siempre tiene. Entonces quería como hacer una pequeña acotación muy, muy importante de estos dos temas para que quede una absoluta claridad y contarles que eh, en, en los años anteriores a la pandemia habíamos visto que la, había una reducción en el consumo de cigarrillo o de tabaco convencional en nuestros adolescentes, pero de unos años para acá esto empezó nuevamente a aumentar y esto sucedió debido al ingreso de los cigarrillos electrónicos. Porque como lo dijo el doctor Juan Pablo, nosotros vemos todo el tiempo que esto es un mecanismo no para el consumo único y exclusivo de eh, cigarrillos electrónicos que sabemos que no tienen nada positivo sobre la salud, sino que además hacía que el consumo empezara a ser dual. Entonces yo pues ya quedo a pie, ahora voy a fumar un poquito y tal vez la puerta de entrada para inhalar muchísimas otras sustancias que esto no solo se los decimos así amarillistamente, sino comprobado científicamente, me parece muy importante. En nuestro país, en 2014, vieron que el 13.6% de los adolescentes entre 13 y 17 años consumían algún cigarrillo electrónico. Entonces, esto no es ajeno a nuestra realidad. Y cuando les preguntaban desde qué edad lo hacían, era aproximadamente desde los 7 años. Y la razón por la que les digo esto es porque a veces pensamos que nuestro hijo está muy pequeño para pensar o hablar del tema. Pensamos que no está expuesto a este tipo de sustancias o dispositivos o que eso en el colegio lo tienen bien controlado, pero definitivamente es algo que debemos tratar en casa. Una de las cosas que debemos hacer, además de la promoción de eh, estos temas en las redes como lo estamos haciendo, o en diferentes medios de divulgación, es que los papás sepan reconocer un dispositivo, porque puede ser tan pequeñito como una USB y nosotros no tener, no huele, no genera nada de lo que sucedía anteriormente con, cuando fumaban cigarrillo convencional, entonces a veces no nos hace pensar que nuestro hijo pueda estar consumiendo, por eso hay que hablarlo en casa, hay que contarles que lo que verdaderamente es y las consecuencias en la salud que tiene. Y hablando de consecuencias, no es lo mismo a veces las consecuencias en salud que puede tener el consumo de cigarrillo electrónico en los adultos a cuando estamos hablando de niños y adolescentes. Resulta que nuestro cerebro todavía está en plena maduración en el momento en que empezamos eh, o que tenemos la exposición a este cigarrillo electrónico. Y se ha visto en algunos estudios pues hechos en animales, pero que luego se han podido comprobar comportamentalmente que esto puede tener una afectación crítica en las áreas frontales del, cere del cerebro que están relacionadas con eh, los impulsos y la adicción. Entonces, si nosotros durante este tiempo somos introducidos a un mecanismo que tiene nicotina y que ya sabemos, porque lo dijo también el doctor Juan Pablo en un inicio, es adictivo, esto nos puede llevar a tener conductas desenfrenadas, a tener de pronto problemas psicosociales más adelante y de pronto a que a medida que yo crezco y necesito más estímulo, empiece a probar otras sustancias que generan adicción. Para los papás que tienen hijos chiquiticos, lactantes y bebés, si yo consumo cigarrillo electrónico y dejo por ahí el dispositivo, se han reportado explosiones o el consumo accidental del jugo porque a veces tiene col colores llamativos y esto pues da intoxicaciones agudas y severas en los niños. Entonces es súper importante que no solo lo escondamos, sino que lo dejemos de usar porque todas estas sustancias que se exhalan, pues no tenemos mucha seguridad de todos los efectos que pueden generar a largo plazo por, digamos, la falta de estudios, pero sí se sabe que cuando se miden muestras de orina de los niños que viven con fumadores de cigarrillos eh, electrónicos o vapeadores, pues ellos tienen altas concentraciones de una sustancia que se llama cotinina, que es muy similar a lo que sucede cuando se fuma cigarrillo convencional en casa. Entonces, no le estamos haciendo menos daño a nuestros hijos por estar vapeando en casa. Y esto es súper importante porque a veces es uno de los motivos por el cual empezamos a, a utilizar este tipo de dispositivos. En, en esta pandemia creo que este tema ha sido también importante, porque aunque hemos visto que, el, que se ha reducido un poco el consumo en adolescentes pues por estar encerrados en casa, definitivamente vapear y vapear en conjunto que es una cosa muy común en el adolescente. Normalmente los niños más pequeños hacen vaca porque esto se puede comprar por internet, entonces, hacen una vaquita, compran entre todos y comparten el mismo dispositivo. Y el hecho de yo llevarme algo a mi boca, bajarlo, llevármelo a mi boca, bajarlo, hace que aumente el riesgo de contaminación. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Pablo, que tiene mucha más experiencia que yo, acerca de qué ha pasado en esta pandemia con el consumo de cigarrillo electrónico. Sí, Sara, entonces lo que nosotros hemos visto, eh, es de esa ha pasado, digamos, han pasado dos cosas. Fundamentales. Una, eh, inicialmente cuando hubieron los confinamientos, pues sí, sí es verdad que hubo un alza en el consumo de cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico. Eh, también es verdad que eh, al pasar los confinamientos y con, el, con, el, con la evolución de la pandemia y ante la alarma de que probablemente el cigarrillo. Eh, podía afectar o producir más enfermedad por COVID o más severa la COVID-19, pues sí, es verdad que eso ha ayudado un poco a que los índices, digamos, hayan disminuido un poco, digamos, durante el transcurso de la pandemia, inicialmente un aumento, pero posteriormente con la evolución de la pandemia, que ya llevamos casi 18 meses, pues haya habido un pequeño, un pequeño o un, un descenso no importante, pero... Sí, sí llamativo en el hecho de que muchos pacientes por temor o miedo, eh, incluso en su casa o incluso padres de familia, eh, incluso adolescentes, eh, por muchas cosas que se publicaron y salieron en prensa escrita, prensa de televisión, incluso en artículos médicos, sobre que el fumar y el vapear pues, tenía mucho más riesgo de infección por COVID y mucho más riesgo de enfermedad severa por COVID. Entonces, es que hemos visto como, como la misma pandemia de oleadas también con el tabaquismo ha aparecido algo similar. Inicialmente con los confinamientos hubo un, pequeño, un aumento por pues el tema de que en muchos sitios los confinamientos fueron bastante prolongados, no solamente en Colombia, sino también fuera, pero con el, con, el, con el transcurso de la pandemia se ha visto y se ha hecho un llamado a la deshabituación. Lo otro es que también se han abierto mucho las cosas que ha ayudado mucho a la sensación de cigarrillo y a la deshabituación, ya ha sido el uso de las plataformas, de, de, de, de, de, digamos, la, el uso de la virtualidad, no solamente para, para, para, para información, sino también como planning. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes permanecían encerrados en sus casas, no querían salir, pero seguíamos teniendo el contacto virtual mediante la consulta y podíamos hacerles un seguimiento, incluso formularles un tratamiento y eso pues ha sido como digamos, entre lo, todo lo malo que ha pasado esta pandemia y la parte de la virtualidad hacia ese grupo de pacientes que de pronto no estaban muy convencidos, querían eh, eh, venir a la consulta y tener ese, ese, ese, esa, esa comunicación a través de un teléfono móvil o, o un dispositivo tablet y poder lograr una intervención para cesación de cigarrillo. Y yo creo que esas son como las cosas buenas de la tecnología que nos ha traído, ¿no? Que hay también, así como hay acceso para las, la publicidad y, y de pronto atraparnos, también hay acceso a las herramientas para, para derrumbar esos mitos. Y súper importante como, como padres, como comunidad, como, como amigos, como vecinos, pues primero empezar a hablar de este tema y derrumbar todos estos mitos que hoy hemos hablado, sobre todo de que es un, una forma de dejar de fumar, de que no nos hace daño, de que tiene menos efectos negativos que el tabaquismo convencional. Eh, saber y decirles a nuestros adolescentes y empoderarlos de conocimiento, diciéndoles que mira, esta propaganda, este influenciador, este sabor nuevo que sacaron, es solamente una herramienta para que tú caigas en esa red, pero no lo tienes que hacer y es importante que sepas que esto tiene efectos eh, malos sobre tu salud. Y nosotros, como los, digo yo, siempre los influenciadores número uno de nuestros hijos, pues poner el ejemplo, manteniéndonos siempre alejados de estos dispositivos. Yo quería también aprovecharte eh, y hablar un poquito sobre esto en la exposición a, a mujeres embarazadas, si conoces algo de, de ese tema. Entonces, en respecto al, digamos, tabaquismo y el embarazo, pues digamos, al día de hoy, lo que más hay es en el tabaquismo convencional. Eh, lógicamente a las embarazadas o a las mujeres que piensen quedar en embarazo lo, el primer consejo y están fumando lo primero es deshabituarlas o invitarlas a, a no fumar si, si digamos está en, en plano o, en, o es, está, planificado, está planeando eh, eh, tener su, su eh, sí, estar quedar embarazada, tener su bebé pues la idea es no fumar y tampoco que esté en ambiente de fumadores porque aquí sí está muy claro, y esto no, no, en el mapping probablemente pues habrá información, pero donde más hay información concisa es en el tema del tabaquismo convencional, es la exposición de las embarazadas al, al tabaquismo pasivo, pues lógicamente es mucho más deleterio tanto para ella como para el bebé. Entonces, y más, eh, en cualquier fase del embarazo, no importa. Entonces, hoy por hoy eso es llamado a deshabituar, no solamente a la madre, sino también, si hay padre o hay un entorno formado. No. Y, lógicamente, esto todo puede influir en, en el desarrollo o en el curso del embarazo desde el, desde en, las, en, los, en cualquier trimestre, principalmente en el primero, ¿sí? eh, pero generalmente esto pues sí puede condicionar a que hayan muchas alteraciones durante la gestación en las pacientes que puedan estar formando, que no es lo más habitual en nuestro medio pero sí pueden estar expuestas al humo de segunda mano, bien por ser esposo o, familia, o familiares alrededor. Y por ende eso, el, con el MAPEO pasa algo similar. Eh, eh, por, eh, estos, estos vapores que generan todos estos dispositivos pues pueden producir inflamación de la vía respiratoria. En este caso lo que produce el vacío que es, es una inflamación de la vía respiratoria produciendo una alteración en la inmunidad celular En cuanto a la respuesta a infecciones o a patógenos respiratorios, eso es básicamente lo que también produce en el pasivo eh, y eso es lo que lleva a que sea más susceptible a eh, eh, problemas respiratorios y por ende mucho más en, su, en una materna a su, a su bebé, porque lógicamente el aire que respira la materna es el, el aire que respira el, el, el objeto, entonces por ende va a ser mucho más contraproducente. Perfecto. Yo, yo quisiera añadir también que, digamos, en efectos en, en los recién nacidos, en los embriones, eh, pues hay un aumento de incidencia de muerte súbita del lactante cuando las madres han sido expuestas a, a humo del vapeo. Hay algunas enfermedades que se han podido relacionar del sistema nervioso central también, eh, sobre todo el procesamiento auditivo. Y también se ha relacionado a que los niños expuestos en su infancia a estar en. Eh, con personas que vapean, pues tienen un riesgo un poco mayor de obesidad. Y también hablando de ese tema, decirles que los adolescentes que no hacen deporte, que son muy sedentarios, que están en casa, tienen una mayor incidencia de caer en el consumo de estas sustancias. Entonces, de pronto como padres podemos incidir en, en esto, buscando alternativas, digamos, de cómo ocupar nuestro tiempo y buscar una pasión en otras actividades eh, que permitan que de pronto desarrollemos nuestra creatividad de otra manera. Eh, yo también quería preguntarte acerca de los efectos que puede tener esto, si los conocemos o no, y también incluyendo el cigarrillo, sobre nuestro medio ambiente, que yo creo que es algo que cada día está más en boga de todos. Sí, eso, eso es muy importante. De hecho, eh, ahora con todo esto que está, estas noticias que están apareciendo del calentamiento global, del, del aumento de las temperaturas en zonas de Europa, en los Estados Unidos, quizá nosotros... Eso lo vimos un poco en cuanto de clima y todas esas cosas, por el tema del tema hay estaciones es bastante, a veces confuso, pero en, en, el, en la parte sur del, del, del de, de, digamos, en, en general donde hay estaciones lo están sufriendo mucho, pero a nivel nosotros, a nivel Colombia también. Entonces, ¿qué pasa? El, el tema del, del, del cigarrillo, lo que se llama el, el cigarrillo o tabaquismo de tercera y cuarta mano, eh, digamos que todos estos términos también se trasladan al vapeo porque realmente todos estos vapores que se generan de estos dispositivos crean en el medio ambiente, inicialmente en el hogar, en la casa, y luego estos dispositivos donde se desechan, y eso también produce contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Con el tabaquismo convencional, el tabaquismo de tercera mano, pues es el tabaquismo, digamos, cuando yo fumo en mi casa y en las cortinas, en los muebles, todo eso crea esas sustancias que, digamos, son deleterias para ese medio ambiente local. Lo mismo pasa en, cuando sales a la calle, pues lo pasa y no solamente por uno, pero por varios, pues afecta el ambiente general donde yo estoy, sí eh, o en el trabajo igual, por eso las zonas de libres de humo, pues, y, y, y digamos que en eso la legislación sí se ha, digamos, ha estado muy firme en eso, eh, para legislar esas zonas libres de humo, pero lógicamente de ahí, pues, hay una afectación al medio ambiente. Y el tabaquismo de cuarta mano, que va a dar lo mismo con el manejo de las colillas, por ejemplo en el caso de los cigarrillos convencional, las colillas que se desechan, esas colillas producen contaminación porque o bien eh, dañan, da, digamos, no se depositan o no se eh, desechan de una manera adecuada, no, se, no, hay un, digamos, no hay protocolos para, digamos, cómo se va a manejar ese tipo de, de, de residuos y eso produce también contaminación. Y con el dispositivo electrónico, pues también pasa... Igual, todos estos dispositivos, muchos tienen batería o la gran mayoría, por no decir que todos, y estos dispositivos muchas veces no se desechan de la manera más adecuada. Entonces, todo esto, si no se hace un adecuado, entre comillas, eh, eh, direccionamiento de cómo es el, el, el, el, el, el desechar todos estos, estos residuos o dónde se deben desechar, pues también están produciendo contaminación para el medio ambiente. Entonces, esto es una parte y digamos que una de las normativas y el llamado hoy a, no a la deshabituación del cigarrillo no solamente es por el tema de las enfermedades sistémicas, respiratorias y oncológicas que produce a nivel del que lo fuma y alrededor, sino también al, me al medio ambiente. Eh, digamos, esto es una política que también nosotros como fundación eh, siempre nos unimos, eh, siempre intentamos estar de la mano con el tema del medio ambiente pero es algo donde nos debemos probablemente a nivel nacional ponernos un poquito más las pilas porque es una, una cuestión que no se ha manejado adecuadamente y que al fumar no solamente afecta al que está al lado y, a, y, a, y al que está fumando, sino también al medio ambiente, por el tabaquismo de tercera y cuarta mano. Y con estos dispositivos pasa un poco lo mismo, no se desechan de manera adecuada, no hay un adecuado reciclaje de estos dispositivos entonces no se sabe realmente dónde se deben depositar, son igual como los productos, como las pilas, o, o, o, dónde, o a dónde se llevan, a ¿no? un punto limpio, entonces sobre esto hay mucho desconocimiento, y por ende no, lo que preocupa es no solamente lo que ya el mal que está produciendo, en el que fuma y vapea, sino en cómo se están manejando estos dispositivos, cuando ya no funcionan o cuando se dejan de utilizar, cuál es el mejor manejo en cuanto a residuos de estos dispositivos, eso no... No está claro, eh, yo esperamos a nivel local, en, digamos de legislación, esto ha ido variando un poco, con, ahorita hay proyectos en el Congreso con este tema, no solamente en prohibir el vapeo, sino también en cómo se van a manejar esos dispositivos, y es algo en lo que pues, preocupa porque está produciendo contaminación ambiental en nuestro medio, y, sí. y es algo que nos debe tener alerta. Y si afecta al medio ambiente, pues finalmente nos afecta a todos, que eso es muy importante. Yo quería hacer unas preguntas antes de resolver todas sus dudas que ya las estamos leyendo. Una era acerca, pues digamos, algo que me dicen mucho en la consulta también los adolescentes y es que pues a ellos les ha parecido que el vapeo es menos nocivo porque cuando vapean pues no sienten ninguna molestia en la garganta, no les da carraspeo, no sienten inflamación a diferencia de lo que les pasó en esa primera experiencia de pronto al fumar cigarrillo convencional. Sí, eso es algo, digamos que es una, estos dispositivos que cada vez los, los están elaborando de una manera tan atractiva a, a la adolescente, que es como donde está tan vulnerable ella, al adulto joven, en cuanto no solamente al que el dispositivo sea llamativo, sea bonito, sino, y sino también en cuanto a los sabores y, y a los productos que utilizan entonces lo hacen mucho más agradable al paladar, lo cual hace que pues, el paciente tenga mucha mayor adicción, porque todos estos dispositivos sabemos que tienen Entonces, ese es una, una, una, una digamos que es un enemigo contra el que nos enfrentamos, por eso el, el, el, el utilizar estos, estos momentos para mostrarles ese tipo de puntos, porque cada vez son mucho mayores y cada vez son mucho más agradables, vista del, del, del adolescente que es el adolescente o el auto joven o el consumidor en general pero sobre todo por los porcentajes que se manejan el porcentaje más unos porcentajes por encima del 24 por de inicio de los adolescentes con un cigarrillo electrónico por lo que tú estás comentando los fabrican de una manera tal con una cantidad de sustancias con sustancias que digamos no, conocen, no tienen saborizantes, tienen colores eh, saben rico, entonces producen mucho más sagrado que el cigarrillo convencional, pero sabiendo que estos también son deleterios para la salud. Sí, entonces como ese mensaje también a todos los, pues los papás que a veces eh, el niño que prueba por primera vez el cigarrillo, uy, que feo, nunca lo voy a volver a hacer, eso es horrible, pues esa experiencia no es así. Con el cigarrillo electrónico y por eso es que tenemos que hablar con ellos porque caen fácilmente en pensar que esto no va a tener ninguna consecuencia en su salud sobre todo cuando les ponen sabores como gomitas de oso eh, algodón de azúcar eh, postres que también sabemos que son muy adictivos pero que utilizan para eh, hacer que caiga nuestra población infantil no sé si te parece Juan Pablo que respondamos estas eh, dudas que hay en el público sí, claro, por supuesto dice, tengo una pregunta, mi hija es paciente asmática y paciente de la fundación, tengo un vecino que fuma mucho, es cigarrillo convencional, pero según llega a mi casa, yo cierro las ventanas y para manejar el olor aplico eliminador de olores, ¿eso sirve? bueno, ahora, digamos, o sea digamos, hay que, habría que ver esos productos yo creo que es, en principio el problema, yo creo que aquí es un problema de convivencia, eh, yo creo que ahora por la ley de protección horizontal eh, me parecería que los, hay ambientes libres de humo no sé, en las comunidades, eh, de vecinos, si, cómo se está manejando esa parte eh, porque en algún momento tuvimos eh, algo con el ministerio con respecto a esos, a esos temas. Eh, creo que lo, lo, lo primero es que eso hay que ponerlo en, en, en, en conocimiento de la persona que está cargo de esa comunidad eh, o conjunto o sitio donde convivan que pues le está produciendo, eh, está viéndose afectada por algo que esa persona puede evitar. Eso es lo primero. Eh, se puede, inicialmente yo creo que hay que dialogar con la persona que tiene el inconveniente, eh, pero si se está produciendo un problema y hay un paciente, o ella, cualquiera, sea paciente o no, y se está produciendo por el, por el humo del cigarrillo, hay que pues ponerlo en conocimiento, digamos, de las autoridades competentes de esa, de esa, de esa, de esa comunidad o de ese conjunto residencial. Eh, estos yo creería que no, no, no habría problema eh, habría que ver qué componentes tienen esos eliminadores de olor no creo que haya ningún problema salvo que sea alérgico o atópico pero hay que ver el componente eh, hoy, hoy, hoy, hoy por hoy hay unos medidores de, de, de, de, de, de contaminación se están midiendo unos medidores de CO2 eh, incluso uno los puede conectar al teléfono móvil pueden conseguir el mercado libre y miden la cantidad de, de una serie de valores de de, de, de de monóxido y eso puede hacer ver un poco cómo está el ambiente del panorama utilizar eso no me parece malo pero yo creo que lo primero es que hay que atacar el problema de país porque si supuestamente por ley de, de, de, digamos, por ley de protección digamos por la ley de comunidad horizontal eh, protección, no, no, está, no está, está prohibido fumar en las áreas libres de humo y hoy por hoy cada comunidad donde vivan, donde habiten, eh, sea, un, sea uno o varios, eh, este debe estar exenta del uso de productos que produzcan contaminación eh, al ambiente. Entonces, lo decía, pero sí, yo creo que puedo utilizarlo sin ningún problema, siempre y cuando mire que los componentes no son nocivos, ni, ni pueden ser deleterios, ni producen reacción, reacción alérgica o de hipersensibilidad. Perfecto, acá hacen una pregunta muy interesante, dice mi primo tiene narguila, que otras personas también conocen como chicha, para fumar, y ese, ¿ese también tiene efecto sobre el pulmón? Sí, el, el ejeuca, eh, sí, el narguile, ¿El, sí. el problema de, de esos dispositivos es lo que tú mencionabas, es que, ¿no? que, nos, que son consaborizantes, que son ricos, que son sociales, digamos la narguila es muy social y es de invitar a los amigos o, o, a, los, sí, o a los familiares, y el problema de estos productos es que muchos de ellos, pues, pueden llevar nicotina, muchos de ellos pueden llevar otro tipo de sustancias. Ojo que esas, mucho las, las cargan con, con, con eh, alucinógenos, hachís, marihuana, toda esta serie de cosas, eh, porque esto se mezcla. Esto es una, digamos, es un barril que donde tú metes una sustancia y puedes mezclar de todo. Eso no está regulado. Entonces, por ende, no sabemos lo que estamos consumiendo. Eso por un lado. Segundo, eh, ahorita eh, Sara comentaba algo con el tema del COVID, la, el, el continuo eh, manejo a la boca y el que esas, esos narquiles los usen varias personas, pues tiene mucho más riesgo. ¿Mm? Eso tiene mucho más riesgo. Y lo otro es que eh, en, en, en estudios de investigación que se han hecho con respecto a este tema, en, en, los, en los usos crónicos, sobre todo en, en, en la parte de la Europa del Este, y la parte donde se consume mucho, y en, y, en, y en el Reino Unido donde hay un alto consumo de esto, y en la parte de, una parte de Asia, Asia occidental, eh, eh, en estudios a largo plazo se ha visto que el uso de estos dispositivos de manera social, incluso a veces crónica, puede llegar a producir enfermedades como EPOC, como fibrosis, e incluso como asma, entonces eh, por donde estos productos no se deben utilizar. En nuestro país hay que tener cuidado con... Primero no usarlos, eh, y, pero el problema es que estos dispositivos no están regulados. Entonces muchos sitios de ocio los utilizan y pueden meterle muchas sustancias que no conocemos, que pueden producir reacción a, a largo plazo, pero reacción aguda. También recordemos que aparte del, del daño pulmonar agudo cuando fue la epidemia del EVALI, partió de ahí, de dispositivos que no sabíamos qué era lo que contenía. Y fue, empezó a ver que tenían... En niveles de vitamina D muy altos y fue cuando hubo toda la epidemia de y de dos marcas de vapeador aquí digamos no quiero decir que va a pasar lo mismo esperemos que no pero sí si muchas veces estos dispositivos al no estar regulados no sabemos ni qué sustancias contienen ni qué miligramaje de cada sustancia contienen entonces por ende pueden ser deleterios por ejemplo, otra cosa puede ser una persona que sea alérgica o asmática al consumir estos productos pues lógicamente le va a empeorar la enfermedad y va a estar mucho peor de, eh, obviamente, se va a encontrar mucho peor por más inalabres y que tengan. Entonces, por ende, la narquiles y el EGUCAC no, nosotros tampoco los recomendamos, eh, no los utilicen, no son seguros eh, y producen síntomas tanto a corto como a largo plazo. Digo que incluso si son caseros, incluso si los manipulan ustedes mismos, eh, eh, no es seguro. Yo creo que no, el tema, digamos que son productos que, a, a, a, a, a ver, al vapear, el, la, el arte es pues, al vapear, es producir eh, ese impulso que hace que fume, se, se, se produzca la combustión y, y el humo, son sus, eso te está entrando a la vía respiratoria, ¿sí? eso está eh, llegando a la vía respiratoria y a la de los demás, porque mucho, con estos productos se genera un vapor de humo bastante importante. Entonces, no solamente afecta a ti sino a los que están alrededor, y eh, usarlos en casa, si hay niños presentes pues, o pacientes mayores, incluso para el que lo está haciendo, como para el que está alrededor. Entonces, yo creo que hay, si, si se tiene como hábito en, en algunas culturas, por ejemplo, lo sé por en, en Turquía, tienen un hábito, en esta, en ciudad, en, allí tienen un hábito de reunirse eh, a, a, a, como, como familias o como amigos a, a, a, a departir con este tipo de productos. Pero eso es lo que se ha visto, es que a largo plazo puede ser deleterio, incluso eh, hay estudios que así lo respaldan, en el seguimiento que se le ha hecho a ese grupo de, de, de, de, de, de, de, de, de narguile que utilizan a largo plazo, puede producir enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, o asma o fibrosis pulmonar. Muy bien, creo que eso quedó pues muy claro, y acá nos preguntan, aunque digamos no es el tema de la charla, pero parece muy interesante, si el consumo diario de cannabis puede generar daño en el pulmón. Sí, el, el, digamos que el, el, el cannabis es, otra, es algo que nosotros eh, lo vemos en nuestros adultos, se ve más que todo en adultos jóvenes o, o en adolescentes eh, y, y es como un, una, un hábito que se adquiere pronto en el colegio en la universidad y digamos que se cree que no es dañino, también es lo mismo en es, y no es por ser repetitivo, en estudios que se han hecho, a seguimiento a largo plazo en pacientes con uso crónico de cannabis, eh, o de cualquier sustancia alucinógena similar durante un periodo de varios años, sí se ha visto que tienen mucho más riesgo de desarrollar EPOC respecto a los que no. ¿sí? Entonces, eh, no, por eso muchas veces nos quedamos en el tema del tabaquismo, pero en cuanto al desarrollo del EPOC, ¿sí? o empeoramiento de los síntomas del asma, sí se ha visto a largo plazo en estudios clínicos que se ha hecho seguimiento, que sí produce mucho más riesgo. Por ende, nosotros, yo siempre cuando me encuentro con los pacientes, sobre todo los adultos jóvenes, que me preguntan sobre el tema de los porros, de fumar porros, no sé qué, la verdad no, nosotros no, lógicamente, eso no, no, no lo recomendamos, está totalmente prohibido, eh, eh, pero el, el tema es que sin hacerlo crónicamente, eh, no importa que sea uno, como que sean diez, sí produce más riesgo de desarrollar el poco respecto al que no lo realiza. Y también el tema es que eh, también aquí se produce un tema pasivo, que aunque no está tan bien estudiado, sabemos que al, al consumir este tipo de cigarrillos fumados, ¿no? estamos hablando de producen una combustión y también producen un tema de humo pasivo para el que está alrededor y en el medio, en el, medio que se, que en el que habita este, este fumado. Entonces no, no, no, no recomendamos eso, lo recomendamos es cualquier tema de cigarrillo, buscar los programas de deshabituación y buscar a los profesionales, en este caso nosotros, para lograr la consejería, y si requieren algún tipo de intervención, pues realizarlo. Perfecto, además de pensar de todos los efectos que son extrapulmonares, ¿no? Que son sí, claro. muchos. Acá me encantó esta pregunta de si dejo de fumar, ¿al cuánto tiempo se va a recuperar el pulmón? Y si eso depende del dispositivo, o sea, no solo en cigarrillo convencional, sino también en cigarrillo electrónico. Esto, digamos, en cigarrillo electrónico no, no, no hay, yo creo que ahí no hay, estamos, digamos que estamos en un poco en un limbo porque, digamos, todo lo que se ha hecho es a corto plazo y todo a corto plazo es malo, eh, es malo, no se han hecho seguimientos en cuanto a deshabituación, pero en cigarrillo convencional sí está claro que hay unos cambios desde los primeros 20 minutos hasta los 10, 15 años, entonces, ¿qué pasa? Se normaliza la tensión arterial, se normaliza la frecuencia cardíaca de manera aguda, disminuyen los síntomas ya de manera subaguda eh, eh, trimestral, eh, baja el riesgo ya al año, eh, bajo el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya a los 5 años el riesgo de accidente cerebrovascular y hasta los 10 años, incluso más, disminuye el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, imagínense, hoy por hoy, nosotros tamizamos eh, los pacientes para cáncer de pulmón con tabaquismo hasta de 15 años antes de la visita. Entonces, hasta después de 15 años, el riesgo parece ser que disminuye. Entonces, por ende, eh, piénsenselo a la hora de fumar el tema de cómo van a estar y, y todo el riesgo que tiene a lo largo, por más que se lo quiten, eh, el, digamos, la función pulmonar, sí se ha visto en algunas cuando la afectación puede ser leve inicialmente, eh, al año, incluso podrían normalizarse en los pacientes leves, pero eso no está del todo que sea, que sea así. Depende mucho de la parte nutricional, de la parte genética, eh, depende mucho de la actividad física eh, depende mucho del grado de tabaquismo previo, entonces por ende la mejor forma es no pensar si yo me lo quito no me voy a enfermar o cuánto me va a durar no, sino es mejor no fumar y si ya lo hace o lo realiza, quitárselo y así se va a quitar muchos problemas Así es, y también no lo hablamos, pero dentro de los componentes que se han visto que puede secretar un cigarrillo electrónico, un vapeador, pues también hay algunos componentes cancerígenos de los que nos queda mucho por conocer, pero creo que es un tema que debemos pensar desde, desde hoy. Sí, de acuerdo, con los vapeadores el problema, aún se conoce, digamos pero a largo plazo pues tenemos que dejar de esperar un tiempo, lo que sí si llamamos es no vapear, no fumar y así nos vamos a evitar mucho problemas Así es. A todos los participantes, muchas gracias por conectarse. Esta sesión va a quedar grabada en Facebook. Pueden verla y repetirla en otro momento. Y, pues, por supuesto, darle las gracias al doctor Juan Pablo, que creo que nos dio una ilustración súper amplia de todos estos temas. Recuerden, por favor, seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, para que estén al tanto de todas nuestras publicaciones y todo el contenido. Y, por favor, no olviden compartir estos en vivos. Les vamos a pedir, por favor, que diligencien la encuesta de satisfacción que van a encontrar en el encabezado del video para que podamos conocer su opinión, para que sepamos los temas de interés y no olviden solicitar sus citas y controles en la neumológica ya que en la fundación contamos con la movilidad tanto presencial como de teleconsulta y estamos llevando la, la atención de nuestros pacientes bajo todos los protocolos de bioseguridad para que puedan acudir de forma segura. Muchas gracias por conectarse. Feliz tarde a todos gracias Juan Pablo, que tengas gracias, una Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.